Los memes es algo que se ha convertido en una sensación, en algo que no pueden faltar en nuestras vidas. Y cómo no iba a ser menos en geometría. Por eso hoy te traigo cosas las cuales han hecho jugadores en geometrías y que de alguna u otra manera se han vuelto memes dentro de la comunidad. El Spider-Mem se volvió muy icónico dentro de la comunidad y su creador fue Sir Kael. Ese icono el cual tiene varias interpretaciones Un día puede ser un abuelo y otro día puede salir cantando la guitarra, de Lolo. Es la guitarra de Lolo La verdad fue una idea muy buena y hasta hoy no paran de hacer memes También tiene un aspecto de estar gritando en lo cual en muchas parodias queda muy bien Una buena creación para que toda la comunidad nos divirtámonos bien Los tres pinchos de Michigun es algo que todo Asher sabe y entiende, y no pudo ser mejor que ponerlo de meme. Los tres pinchos, como mismo lo indica su nombre, son tres obstáculos en geometría que tienen aspecto de conos, pinchos, bueno, etc. El que se encargó de viralizar esto fue nada más y nada menos que Michigun, el jugador que mantuvo el primer puesto durante más de dos años. Hay muchos memes sobre esto, y también es algo que todos le tenemos mucho miedo. RobTop y sus actualizaciones Ahora mismo la comunidad está pasando por una crisis muy grande Ya que RobTop, el creador de geometrías, no saca una nueva actualización Ya llevamos esperando más de un año y medio y no la saca Pero nosotros los Dashers siempre interpretamos o intentamos no notar esto Porque día a día se sacan memes y memes de eso Además eh, es algo que ya lo tomamos como burla Y nos reímos de esto Pues ya estamos acostumbrados de que cada dos años saca una actualización Así que pues nos da igual ya La Hitbox y Guitar. Guitar, por allá cuando se estaba pasando Blade of Justice, le estaban acusando de hacks y demás por el video que subió pasándoselo. Evidentemente Guitar subió un video de respuesta a todo esto y de ahí surgió el meme de la Hitbox. Es una de las cosas que representa más a Guitar y la comunidad empezó a cogerlo de burla y de ahí se empezaron a hacer los memes de la Hitbox. Fobos. Sin duda, esto es lo que más tiene memes dentro de la comunidad. Es tan grande el bullying hacia Guitar sobre Fobos que ni él puede controlar. Esto es a modo de burla, porque Guitar evidentemente no se ha pasado a y todos se burlan de ello. Pues nada, este fue el video, espero que les haya gustado. Ya saben, no olviden dejar un like, suscríbanse si no lo están. Y eh, quiero decir que haré otra parte, la cual eh, van a ser otras memes que han salido en la comunidad, porque son, no son solo cinco, han habido muchísimos y todavía siguen existiendo muchísimos memes, los cuales ustedes sabrán, otros no sabrán. Así que pues nada, si ustedes dejan muchos likes, a ver si... Vamos a poner una meta de 1500 likes, a ver si llegamos. Y pues si llegamos, haré otra parte. Y pues nada, chicos, suscríbanse si no lo están. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.